Hola, seguimos aquí en series numéricas calculando los criterios, o sea, calculando el carácter de nuestra serie mediante los criterios que estamos aprendiendo. Ya hemos visto el criterio del cociente, el criterio de RAP, y ahora vamos a ver el criterio de Leibniz, que es para series alternadas. ¿Qué es eso de una serie alternada? Pues, por ejemplo, si nosotros cogemos eh, A sub n es igual a. Uy, perdón Menos 1 elevado a n, esto sería una serie alternada. ¿Por qué? Porque si nosotros tenemos a su n vamos a poner un conjunto, para n igual a 0, menos 1 elevado a 0 es 1, porque cualquier número elevado a 0, pues 1. Entonces, este sería nuestro primer término. Si vamos a n igual a 1, menos 1 elevado a 1, menos 1. Menos 1 elevado a 2, 1. Menos 1 elevado a 3, menos 1. Y así, sucesivamente hasta el infinito, llegaríamos a que siempre se repetiría lo mismo. 1 menos 1, 1 menos 1, por eso es una serie alternada. ¿Y qué forma tiene una serie alternada? Pues, precisamente, tiene este producto, bueno, esta potencia es multiplicada por algo, es decir, aquí mismo la tenéis. Sería menos 1 elevado a n por una sucesión. Entonces vamos a estudiar esta serie alternada, que se llama, para ver cuándo sería sumable, ¿Vale? Entonces, ahora mismo, olvidado del ejemplo, nosotros tenemos el sumatorio de menos 1 elevado a n por una sucesión. Entonces, nos dice la primera preposición que a sub n es una sucesión que sea decreciente. ¿Qué quiere decir que sea decreciente? Pues que vaya de número más grande a más pequeño. Es decir, que a sub n sea mayor que a sub n menos 1. No vale. Que a sub n más 1. Mayor que a sub n más 2. Mayor que a sub n más 3. ¿Vale? Eso nos quiere decir. Que sea decreciente. Lo siguiente que nos dice esta proposición es que a sub n tiene que ser mayor que 0 Es decir, que sea de término positivo. Siempre se tiene que cumplir que a sub n es mayor que 0, No tiene más. Y la segunda proposición, que el límite de esta sucesión tiene que ser igual a cero. Pero si recordamos las sucesiones, para que una serie sea sumable, primeramente su sucesión asociada, su límite siempre tendría que ser cero. ¿Vale? Entonces, esto es, una, esto es la condición necesaria que ya sabíamos en un principio antes de estudiar todos estos criterios. Entonces, vamos a poner un ejemplo. Precisamente está allí. Y vamos a ir El sumatorio, me voy a borrar esto también. Sería el sumatorio desde n igual a 1 hasta el infinito de menos 1 elevado a n partido 2n. Y vamos a ello, vamos a pelearnos con esta serie. Hemos dicho que esta serie se descompone en dos productos. O sea, en un producto con dos factores, que sería Menos 1 elevado a n por 1 partido 2n. Esto que tenemos aquí sería nuestro a sub n, nuestra sucesión. Entonces vamos a ver que es decreciente, pero yo solo voy a verlo intuitivamente, aunque había que demostrarlo. ahora en este vídeo pues, no tenemos tanto tiempo. Entonces a sub n vamos a poner como un conjunto. El primer término en 1, 1 partido 2, cuando vale n2, pues sería 1 partido 4, 1 partido 6, 1 partido 8. Como veis, cada vez va siendo más pequeña. Un medio, un cuarto, cada vez sería más pequeño, porque esto es 0,5 y esto es 0,25. Cada vez se va haciendo más pequeño. Entonces, la primera mm, propos proposición se cumple, es decir, que a su n sea decreciente. Y a la misma vez que estamos poniendo esa sucesión como conjunto, estamos viendo que a sub n también va a ser positivo siempre. Pero esas cosas también habría que demostrarlas. O sea que ya tenemos la proposición 1, que a su n es decreciente y que además siempre es positivo. Ahora, el segundo que decir que el límite de a su n es que sea igual a 0. Entonces pues lo vamos a calcular. El límite de 1 partido 2n... Si recordáis, aquí no tenemos ningún coeficiente multiplicado por n, por tanto, el denominador es mayor que el numerador, y entonces este límite vale 0. Ya se cumplen estas dos condiciones, por tanto, ya podemos decir que esta serie es sumable. ¿Veis? No tiene más. Espero que lo hayáis entendido y si tenéis alguna duda, pues ya sabéis, consultar con nosotros en todo momento. Dale a me gusta si te ha gustado y suscríbete a nuestro canal porque así te puedes enterar de todo lo que pasa en paz. Pues bueno, nos vemos en el siguiente vídeo. Chao.